Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy he podido venir hasta el setup y quería daros las gracias porque el vídeo está teniendo, el primer vídeo, toda esta serie que estamos haciendo para pagar mi tratamiento transcaneal, que por cierto ya hemos contactado con la empresa y ya nos están a punto de cerrar el presupuesto. También hay una empresa de marketing que nos va a ayudar a empezar a, a levantar todo, todo lo que es el tema de las visitas y demás y deciros que se han suscrito casi 35 personas al vídeo. Hay un miembro nuevo que, que ahora voy a hablar del. Y aparte, eh, el vídeo es uno de los vídeos más vistos del canal. Eh, durante estos días hemos conseguido casi 40.000 visitas, cosa que agradezco de corazón. agradezco a Moon Rodríguez, tengo a Patricia Cerrejón también, que me dijo ánimo, estoy segura de que salvas adelante, mucha fuerza. Y todos estos mensajes, tío, de verdad, eh, hoy me he hecho un hartón de llorar porque me está costando mucho todo esto y agradezco de corazón todo lo que estáis haciendo. Hoy no voy a hablar de ningún videojuego, sí que tengo a Yoshi aquí, pero lo que quería hablar realmente hoy es de una persona, Ferran que bueno, el otro día pues, hizo una membresía en el canal. Les voy a contar una historia. Yo no sabía lo que era el café hasta que conocí a Ferran. Ferran es un ejemplo muy importante. Ferran tiene un... Supongo que esto lo puedo contar. Eh, tiene un, un, pues, un sitio donde hace café. ¿no? Se llama Papua Factory, que si sois de gran Oyes, os recomiendo encarecidamente que vayáis, porque no he conocido nadie que haga el café tan bueno como lo hace Ferran. Y la dedicación y todo. Es un emprendedor de los pies a la cabeza. De verdad que es una persona con mucho amor, que le dedica mil horas a todo, aparte es ciclista, o sea le encanta hacer mil cosas, eh, siempre está apoyando proyectos, pero es que no es solo eso. O sea, si vais allí, os recomiendo poner algunas fotos de, de, de los, las cosas que hace, las comidas que hace, porque también hace las cosas con un mimo y con unos materiales de primera calidad. Y yo no sabía lo que es el café, a mí me encanta el café, yo soy de los que me tomaba 13 tazas, ¿eh? de hasta, hasta hace poco. Pero yo cuando conocí a Ferran y conocí el café de Papúa me volví loco. Allí entendí realmente lo que es un barista y el valor del buen café. Pero más allá de eso, quiero agradecer a Ferran porque para mí es un ejemplo de cómo un emprendedor eh, debe hacer las cosas, y no solo eso además, sino de cómo una persona que tiene un corazón tan grande y que está siempre por todo, y es un ejemplo de que, Gracias a personas como él, pues por ejemplo, podemos seguir creciendo. Así que, Ferran, te lo agradezco muchísimo. Espero que no te moleste la mención, pero te lo digo de verdad. Te queremos muchísimo en casa. Igual que Adri, también, que tiene ese, donde hacemos la copistaría, en Villanueva del Vallés, en Caltucho, que también os recomiendo que si vais allí, pues, demás. ¿Por qué os contaba todo esto? Os contaba todo esto porque pienso que, aunque tú hagas poco, o sea, aunque tú, no es que sea poco, ¿no? Pero, por ejemplo, Ferran se ha suscrito. Y ha pagado un euro, por ejemplo. ¿no? Y esos 60 céntimos restantes, porque YouTube se queda a la mitad, o más o menos la mitad. Pensad, ¿no? Realmente. Eh, yo cada vez lo veo más cerca. Hoy, por ejemplo, me he levantado, he estado más contento, sí que he llorado por la mañana. Pero, o sea, todos los mensajes de apoyo me están ayudando muchísimo. Lo que pasa es que me colapso muy rápido y a la que hago algo me tengo que volver a la cama. Y ahora seguramente me voy a volver a ir a la cama. Yo quiero agradeceros de corazón todo lo que estáis haciendo y os animo a seguir. Por favor. Tenéis la lista de reproducción y Ana, mi mujer, os va a dejar todo lo demás. Os animo a que le, a que os suscribáis, a que veáis los vídeos. Os lo digo de verdad, lo daré todo por vosotros, lo que haga falta. O sea, nunca había tenido tan claro que quiero vivir, que quiero estar feliz, que quiero estar contento, que quiero vivir mi vida. Y con mensajes como estos de verdad que se me parte el corazón, porque realmente querría daros mucho más de lo que me estáis dando vosotros a mí. Pero para mí esto de YouTube es un sueño. Llevamos creando contenido casi tres años y queremos hacer una, una página siguiente. Y, y, y os debo la vida, de verdad. Os lo debo muchísimo. Me mantenéis con, mucha, con mucho ánimo, con mucho apoyo y agradecer a todos y a cada una de las personas que estáis haciendo apoyo. Vamos a intentar hacer un dossier y unas estadísticas en directo y mañana hablaremos de otro juego de la Gamecube. Pero como os digo, gracias. Sois los mejores, os quiero mucho. Y espero que nos veamos mañana. Un abrazo y hasta la próxima.